audios que a mí me mandaron y que yo de acusaciones con la cuestión de la muerte del preso y con, que yo no quiero yo lo quiero dejar ahí pero ustedes cuando ustedes escuchen escándalo tras escándalo y más el dominicano el dominicano le gusta creer y le gusta creer cualquier información que cualquiera la dé y la dan como un hecho bueno, a mí mismo cada rato me dicen gente, dije, Omai, tú no viste tal? No, es que yo, mi fuente de información, yo no puedo ponerla en manos de cualquiera. Y dije, que, ¿que Fulanito dijo esto? No. Y tú ves que en esas redes sociales, que ya está establecido, que se inventan muchísimas cosas. Tú sabes las reputaciones. Porque es que ahí, en siendo resentido, y gente sin ningún tipo de miramiento ni de límite Se inventa cualquier cosa de cualquier gente Y la tira por ahí Y hay gente porque cree que todo es información Que la hacen suya Y la dan como un hecho ah, lo, Todo lo que sale en las redes hay, Aquí hay gente que le dan crédito y todo Y eso no se le puede dar crédito las redes son muy buenas y han revolucionado tecnológicamente la información y la información ha llegado con una rapidez como nunca. Pero déjeme decirle, hay que estar alerta y tener cuidado con las informaciones que salen en las redes. Cualquiera cae en un gancho. Yo mis informaciones, yo tengo, miren, porque aquí en las redes, pero una vez mataron artistas, cada, toda la semana mataban a Marco Antonio Solís, al otro y al otro y al otro, y en las redes y, y salían cosas que tenían que salir diciendo, desmintiéndolo, desmintiéndolo ¿vale? ¿por qué que no? Entonces yo soy muy cuidadoso, yo, y aquí la gente le gusta y, y, y, y, y no sé, no sé, eh, eh, eh, Tú ves que eh, no se tiene miramiento, no se tiene respeto. Eh, en las redes entra cualquiera. sin igual Bueno, nada más hay que ver los escritos, con las faltas ortográficas. Y, y, y, y bueno, una serie de cosas. Mira, que yo, yo me meto a eso nada más para ver cositas. Para ver, porque ni me gusta. Porque ahí, si bien... Digo que eh, tiene su importancia, pero ahí se meten muchas personas de contrabanda que no es lo mejor. Y se cuelan muchas informaciones falsas. Que la, gente que, que tenga mucho cuidado. la gente debe de tener cuidado. Cuando ve información, pero una vez hasta el toque de queda lo pusieron y, que, que, y, y te hacen nombramiento que fulanito esto, que nombraron a fulanito, y la gente no, tengan cuidado, señores. Y si no son de fuentes oficiales, de sí, alguien... si, usted, si no son de fuentes oficiales, mire, yo para darle crédito a una información, yo tengo que estar muy seguro, avalada por la prensa realmente seria. Y que uno lo ve, pues yo no me llevo de que, que fulanito eh, eh, eh, puso. No, no, no, no. Por eso este programa nunca lo han desmentido. Y, y yo recibo diario información de gente que me dice, mira, más esto. No, yo tengo que ver. Pues yo no le puedo dar que ciencia a todo lo que me llegue no, y todo lo que la gente me diga. No. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Señores, se nos fue el tiempo. A las ocho y media partimos a la Isla Saona del Parque Duarte. Así que los que están ya, que el viaje está montado totalmente, tempranito y nos vemos el próximo lunes acá.